El día ayer, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Cauquenes efectuaron un decomiso de droga, específicamente 6,8 kilogramos de canalizativa, que es la incautación más grande de la historia de Cauquenes en cuanto a ese tipo de estupefacientes, lo que fue considerado por parte del Ministerio Público en su formalización como el delito de tráfico de estupefacientes, y fue formalizado en dicha calidad y se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado, quien era el poseedor de un fondo ubicado en el sector Pilet de la comunidad de Cauquenes. Se solicitó la medida cautelar de emisión preventiva, la cual no fue acogida por parte del tribunal y el Ministerio Público, en no sus facultades legales, presentó el recurso de apelación y a la espera que la Corte de Apelaciones correspondiente efectúe eh, la vista y esperamos acoja dicho recurso. Por parte de la Fiscalía se presente que corresponde, como ya lo indicábamos, a una gran cantidad de estupefacientes que permite la confección de más de 21.000 dosis de marihuana, en eh, lo que habitualmente se conoce como pitos. Por lo tanto, es un importante avance para la lucha contra el tráfico en nuestra localidad y esperemos que la Corte de Apelaciones eh, nos dé la razón en cuanto a la resolución del caso.